Hace una semana hacíamos la apertura oficial del curso escolar y estamos viendo los avances tecnológicos que se están implantando en, en todos los centros escolares. De hecho, de aquí a diciembre tendremos operativas 29 aulas eh, como estas o similares, aulas ICASNOVA y que claramente nos sitúan en la educación del siglo XXI. Y este compromiso bueno, pues nos permite tener equipamientos como este, equipamientos punteros que permiten un aprendizaje activo, compartido, en donde se desarrollan nuevas competencias, sobre todo algo tan básico como, como las competencias digitales. Es verdad que el desarrollo de las competencias digitales dio un salto cualitativo en la pandemia, lo necesitamos. Cuando se repartieron pues, todos los, los Chromebooks o todos los dispositivos para que los niños y niñas desde sus casas pudieran seguir de alguna manera pues, esta formación, ahí también supuso muchísimo esfuerzo para todos los centros docentes, para todos los profesores y profesoras, y bueno, pues yo creo que es que tenemos que acompañar ¿no? desde la educación a esa sociedad y a ese modelo productivo que nos va a llevar de este siglo XXI. Eh, bueno, pues en este aula es una visión muy material, ¿no? una visión muy clara eh, de los objetivos, que son tantos objetivos europeos como de España y por supuesto de Navarra, con el tema de la digitalización. Gobierno de Navarra. Nafarroaco gobernua.